¿Necesitas un abogado? Yo estoy a tu orden, tengo la solución jurídica para tu situación, llámeme, con seguridad vamos a resolver todo, consulta totalmente gratis, acérquese con confianza y pregúntenos.